hermanos de Cristo en la gloria, queridos televidentes, queridos nos escuchen en el, en el radio, en la fe que conquista, siempre dando la gloria y la honra al Señor, Burín, en la dando siempre la gloria al Señor. Mira que el Señor esta semana nos trae una, un mensaje maravilloso que se llama tomar buenas decisiones. Esas buenas decisiones que necesitamos tomar cada día de nuestras vidas, esas buenas decisiones que realmente como hijos de Dios debemos tomar decisiones siempre confundiendo a Dios. La persona que no tome, eh, no consulte a Dios con decisiones que van a traer un fracaso. Mira que hay una frase que dice, el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido. Qué palabra maravillosa nos trae el Señor, en el nombre poderoso de su nombre. Y hoy hay una palabra maravillosa que nos trae el Señor, como, eh, como siempre, tomar buenas decisiones. En el Evangelio de San Mateo, el Señor nos dice, eh, en, el, en el capítulo 14, versículo a 28 y 29 nos dice: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Entonces vemos cómo Pedro le pide permiso: le dice, Señor, puedo ir, puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Es lo que el Señor quiere que en cada una de nuestras vidas, que nosotros estemos. Pidiéndole esa, esa, esa erección, consultándole al Señor en el nombre poderoso de su nombre Y mira que en el eh, Evangelio de una vez más de, eh, de San Mateo Nos dice eh, y dijo Señor si eres, uh, si eres tú uh, manda que yo vaya, sobre las, vaya a ti sobre las aguas Y es cuando uno le dice Señor listo quiero tomar esta decisión pero hay muchas veces que la gente justifica, no, yo voy a hacer esto, ¿para qué? Porque ya no, no siento lo mismo, ya me cansé de lo de antes, o... pero siempre hay que tomar esa decisión con el Señor. Y mira que eh, hay cinco historias que te voy a contar rápidamente, cinco historias que tomaron decisiones, y, y estos van a ser seculares y la última es espiritual. La primera, la empresa Nokia o Nokia, eh, rechazó el sistema android que ahora es el que, google, el que está tiene el poder sobre los celulares otra otra empresa que tomó una decisión y la rechazó el buscador yahoo en su ese, en ese tiempo era un gran buscador como google y ahora el que quién manda ahorita google otra otra compañía coda coda era la que la de las cámaras eh, de fotografía y rechazó las cámaras digitales. ¿Qué estamos dando ahorita? Las cámaras digitales. Otro Blockbuster rechazó a Netflix. Blockbuster era, eran tiendas que tú ibas a, a rentar una película y cuando tú rentas la película por unos días, tienes que devolverla. Pero Blockbuster vio Netflix que eh, no, la gente no va a, a rentar películas por, de, de esa forma por computadora o por suscripción de esa manera, unos mismos empleados de esa compañía sacaron esa idea. Entonces, vemos como hay muchas veces que la gente no quiere tomar esas decisiones basadas en la dirección del señor. Y la última, un ministerio rechazó, yo di la idea, el señor me dio la idea y yo se la di a un ministerio, pero ese ministerio dijo, eh, la cristiana de la gloria no, no va a ser, no tiene, no tiene fundamento, no querían pensar fuera de la caja, querían estar dentro de la caja. Estamos en un, eh, cuatro paredes prácticamente. Eh, Miren las lecciones que vemos, las lecciones que vemos es que hay que tomar riesgos, debemos aceptar el cambio, pero siempre con la dirección del Señor. Si te niegas a cambiar con el tiempo, se va a volver obsoleto una vez más si tú quedas, quedas siempre en esas cuatro paredes y no sales a ir a predicar las buenas nuevas del reino de los cielos ¿qué está pasando lo que está haciendo cristianos en la gloria haciendo predicando las buenas nuevas del reino de los cielos por videos por la radio eh, siempre aneles las buenas nuevas y siempre de la gloria y la honra a nuestro amado rey otras dos historias más facebook se hace cargo de la de whatsapp en instagram mira lo que otros otros riesgos que ellos se tomaron eh, una compañía que se llama grab que es asiática se apodera del, de uber en el suroeste asiático Entonces ellos, ellos tomaron eh, Estoy poniendo ejemplos Pero esos son seculares Pero en la parte espiritual el Señor quiere Que cada una vez que cada uno en, sus, en nuestras vidas Como lo dice el evangelio de eh, Juan 14, 16 Y yo le pediría al Padre Y Él les dará otro consolador Para que los acompañe siempre El Espíritu Santo Siempre pidiéndole a, al Señor que nos, que nos acompañe Que nos cuide eh, y siempre pidiéndole al Señor que las decisiones que tengamos siempre esté ese respaldo del Espíritu Santo. Uh, otro, un salmo maravilloso que nos dice el Señor, el salmo 23, 4, aún si voy por valles tenebrosos no tengo peligro alguno porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Entonces, cada decisión que tomamos en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor siempre está ahí, no importa ese valle de, de tormenta. Esa, es, esa decisión que intentamos tomar, si el Señor te dio ese, eh, ese ok, ese aval de que ve para adelante, ve para adelante en el nombre poderoso de su Hijo Jesucristo. Mira que hay dos historias y las lecciones de esto es que ahí... Uh, Hazte tan poderoso que tus competidores se conviertan en tus aliados, hazte, llénate de la presencia del Señor y toma esas decisiones que el Señor te está diciendo, ¿para qué? Para ganar a tu, a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, a tu jefe, jefe, a tus empleados, hazte aliado de ellos, tómate esos riesgos, ¿para qué? Para que va a haber un respaldo sobre, uh, sobrenatural que también Isaías 41, 10, nos dice: Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y te lo está diciendo el Señor: Toma esa, esa decisión que estás tomando, te la estoy respaldando. Vienen cosas grandes y positivas al, espiritual, al ámbito espiritual, porque lo demás viene por una añadidura. Mira que dos historias más: el coronel Sanders es el que fue el que creó las tiendas de kfc eh, tenía 65 años eh, nadie año lo quería emplear y eh, a los 65 años creó las tiendas KFC y mira lo que es ahorita KFC eh, y algo es que la, la edad es, es, es un solo número y si tú tienes ese ese aval ese okay del Señor, fue para adelante vas para adelante en el nombre poderoso de Jesucristo eh, mira que uh, otro, o por último, pero no menos importante, Cristianos en la Gloria, y al mismo tiempo somos una fundación y queremos ayudar a la gente con la, con la dirección del Señor, porque todo lo que hacemos es basado en la dirección del Señor. Mira que eh, Cristianos en la Gloria y la fundación fue creada para, para el anhelo de pensar ah, fuera de la caja, ir a otros lugares, eh, estar en la presencia del Señor. Y es por eso que el Señor nos está llamando y te está llamando, y te está diciendo, piensa fuera de la caja, Piensa, haga, haz algo diferente en el nombre poderoso de su nombre Y es por eso que el Señor nos, nos está hablando aquí en el nombre de, de Él, Padre, Hijo y Espíritu Santo Y que el Señor sea direccionándote en toda decisión que tú hagas Y algo maravilloso que nos dice el Señor, me da unos, unos versículos en estos momentos Josué 1.9, ya te lo he ordenado Sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, esa decisión, de valiente, sé fuerte, porque tú vas a estar con el Señor. Y mira, algo maravilloso que también nos habla en el Evangelio de Mateo uh, 28, 20, enseñándoles a obedecer todo lo que he mandado a vosotros, y les aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Algo fácil, pero para la humanidad difícil. El Señor está diciendo, sé que mis estatutos y vas a ver que vas a ver un, un, una, un, un respaldo sobrenatural en, en, en tu vida. Ah, y ya para terminando, eh, mira lo que nos dice Romanos 8, capítulo 8, 38 y 39 versículos. Ah, pues estoy contigo de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo, ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes, ni lo, ni, lo, uh, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha, nos ha manifestado en Cristo Jesús. Esa decisión, cuando lo, te la, ponga, te la ponga al Señor, ese amor va a decirte, no puedes hacer, ve a la izquierda, ve a la derecha, ve directo, ve atrás, me va a decir, no, ve para adelante, porque yo ya pagué ese precio, en el nombre poderoso de Jesús. Palabra maravillosa, y qué lecciones nos trae hoy el Señor. Nunca subestimes a nadie que lo que te diga, o por ejemplo, lo que yo le dije a ese ministerio, lo, lo, lo pusieron abajo. Pero mira lo que es que se nos es una gloria para la gloria y la honra del Señor. Somos una fundación, una emisora y un ministerio que cada día la gloria del Señor está creciendo y dándole la gloria al Señor que le estamos pidiendo como somos eh, Fundación y Radio, ya pidiéndole al Señor que podamos hacer ese templo. Eh, y pues que se lonta siempre al Señor, siempre orándole, teniendo esa comunión. Eh, solo sigue trabajando duro. Hay que seguir trabajando duro por tus anhelos. Primero lo espiritual. Lo demás viene por la añadidura. Invierte tu tiempo sabiamente. Invierte el tiempo que eh, está con el Padre, haciendo todas las cosas maravillosas en lo sobrenatural. No tengas miedo de fallar con... El Padre, Hijo y Espíritu Santo Siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor Ahora te invito a que oremos y le demos la gloria al Señor Padre Celestial, Padre de la gloria Te queremos dar gloria y honra y poder, Señor Por todo lo que tú haces en nuestras vidas Amado Rey, poderoso Señor Queremos agradecerte por todo lo que tú haces en nuestras vidas Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor Que están tomando decisiones y que están pidiendo, Señor qué hacer por ese empleo, por esa empresa, por ese familiar por esa esposa, por ese esposo, por esa nación que está pidiendo, Señor, hasta por los mismos escogidos, Señor. Padre Celestial, Padre, la gloria, que no tengamos miedo de fallar, Señor, sino que cuando tú nos das ese, ese sentimiento en nuestro corazón, señores, porque tú estás diciendo, adelante, porque sé valiente, porque yo estoy contigo. Nada, ni en lo alto, ni en lo eh, ni en lo alto, ni la muerte, nada nos va a poder separar de ese amor que Dios nos ha manifestado a través de su Hijo. Padre Celestial, Padre, la gloria, te damos gloria y honra, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta ha sido otra mención aquí en la fe que conquista siempre dándole la gloria, la honra y el poder. Nos veremos Dios, mediante nuestro jueves, dando siempre la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Síguenos en nuestras redes sociales, repito, eh, comparte sus videos y recuerda estamos en la gloria para hablar de Dios. Bendiciones. I don't know.